Quiero que tú nos digas por qué la gente que se conecta debería quedarse viendo este video. ¿Por qué? ¿Por bueno, quién? ¿por quién? Sí, esta es la pregunta, mejor más que ah. ¿por qué? ¿Por quién? Por las comunidades indígenas, por, por la cultura, por los buenayek. Eh, bueno, yo quisiera... quisimos hacer este, este live para contarles un poquito sobre los Buenayek, sobre la experiencia que vamos a vivir el fin de semana y que cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, podrían vivir con nosotros eh, y contarles... Yo te voy a interrumpir, Natalia, me vas a disculpar, pero es más que una experiencia, es un viaje online. Bueno, O sea, quiero bien. aclarar, quiero aclarar. Bueno, empezando porque... qué. Si ¿Sí ven, Si ¿Sí ven ahí el mapita, que se ve eh, ahí al lado de mi cabeza, bueno para el otro lado, está al revés, esto, ups, esto, ahí está Sudamérica, empezando porque yo no sabía, uno habla de Sudamérica, pero yo no había escuchado del Chaco Sudamericano, ¿sí? ¿El cómo? El Chaco Sudamericano, ¿Qué es el, el Gran Chaco? Chaco, bueno, es una región de Sudamérica, que comprende eh, Argentina, Bolivia y Paraguay. Cuando sí. yo estaba en Argentina, haciendo mi recorrido, mi viaje por, por Sudamérica, eh, recibí una invitación de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas y para, que querían que fuera a Villamontes, en Bolivia, a conocer Villamontes, con todo lo que tenía para ofrecer Villamontes. Bueno, pues fue una invitación muy bonita. Yo aproveché para, para recorrer otros lugares, entre esos el norte de Argentina eh, y, y una parte, bueno, recorrí gran parte de Paraguay. O sea, recorrí casi todo el Chaco eh, latinoamericano. Pero, pero ¿por qué les estoy contando esto? Y es porque en un lugar del Chaco sudamericano, especialmente en Bolivia, al sur de Bolivia, más o menos como a dos tres horas de la frontera con Argentina y como a dos horas más o menos de la frontera con Paraguay, para que se vayan ubicando geográficamente, existen varias comunidades indígenas, una de ellas es los buenayec los buenayec bueno, Guaira los conoció hace… Pero, pero debo decir que no los conocía no sabía que existía la palabra buena, ya que ni siquiera ni la palabra chaco. Sí. Que justo por eso estamos haciendo este video. Porque digo, si yo no lo conocía, que soy un humano promedio, yo <risas> creo que los otros humanos promedios tampoco conocen qué es esto y está ahí, y está a un pasito de nuestro país. Sí. ¿no? Bueno, yo eh, no los había escuchado. De por sí que. Eso lo hemos hablado en, otras, en otros live. Y es que, pues nosotros estamos acostumbrados a escuchar como las comunidades originarias típicas comunidades indígenas que le enseñan en el colegio pero hay un montón pero un montón de comunidades que no conocemos que no sabemos que existen todavía y sobre todo que no sabemos que todavía conservan su cultura su, sus costumbres su ancestralidad su, sus saberes bueno eh, la cuestión fue que yo llegué a, a villamontes eh, y en una de las visitas que, que tuve la oportunidad de hacer tuve la gran fortuna de conocer la familia Buenayec, a Luisa y a Marcelo con quienes ustedes pueden compartir el sábado a las 2 de la tarde hora Colombia o eh, bueno para ellos en Bolivia es una hora más a las 3 de la tarde del sábado bueno eh, qué me encantó cuando yo llegué a, a, su, a su casita eh, lo primero que me gustó fue eh, escuchar su lengua. Fue lo que más me llamó la atención. Eh, pero, peré, peré, peré. para te quiero interrumpir, hay un corte porque dale, a mí me ha gustado tranquilo. cómo nos has llevado a ubicarnos geográficamente ahí en, en ese punto de, de Sudamérica y esto, ahí vas a contar cómo los conociste, pero yo quisiera que lo, lo resaltemos de, porque este sábado ellos nos han invitado a que los visitemos porque yo tuve la oportunidad de hace dos semanas visitarlos online, que mira, online fue como estar ahí con ellos, y tuve una serie de, de vivencias. Entonces, yo quisiera que ahora que nos vas a contar cómo fue tu primer encuentro con ellos, cómo los conociste, poquito a poquito también me cuentes, eh, cuando los volvimos a visitar ahora contigo online, cómo, ese paralelo, ¿sí? Cómo los conociste en persona y cómo los conociste ahora online, cómo se parece cosas, viste, no viste, un poquito de eso. Déjame bueno, quiero hacer una revisadita aquí porque me da la impresión de que no estamos transmitiendo bien. Quiero revisar. Ya te confirmo aquí. por aquí desde Guaira. revisar eh, desde Guaira de viaje. Normal. A ver, desde es nuestra página. Sí, estás transmitiendo. Ya te confirmo en mi personal. Estamos transmitiendo bien. Aquí me dice que esa divi está en este momento transmitiendo. Ok, vale. Cruzado listo. con Guaira de viaje. Listo, es que aquí en la pantalla de Live Producer eh, me parece que tiene problemas el, el video, pero, pero bueno, sí estamos mostrando. Sí, ya vamos cinco minutos de transmisión. Listo, entonces, eh, bueno, mi experiencia cuando los empecé a conocer, eh, pues bueno, llegamos a... a ellos si bien eh, están, digamos que... Eh, conservan muchas de sus costumbres ellos ya viven dentro en un barrio de, de Villamontes eh, pero hay que saber sí. que Villamontes eh, que está ubicado dentro del Chaco salteño eh, perdón el, el Chaco boliviano está a orillas de del Pilcomayo el río Pilcomayo es muy importante para los buenayek porque lo primero que, que quisiera contarles de los Buenayec es que ellos son un pueblo pesquero ¿sí? ellos ellos todavía hacen pesca ancestral, pesca artesanal eh, y ojalá que, que en algún momento podamos tener una experiencia de ese tipo con ellos. Nosotros ya la teníamos para implementada con Esariri a nivel turístico para que las personas que visiten eh, Villamontes pudieran acompañar la, la época de la pesca, que es más o menos esta época y que los acompañaran a, a vivir esa experiencia de ir a pescar, ¿no? Eh, entonces es como para ubicarlos geográficamente donde están los huenajeque. Los eh, y, y una vez entré en su familia y eso lo viví con cada una de las comunidades indígenas que, que, que tuve la oportunidad de compartir. Y yo creo que Guaira también lo ha, lo ha vivido y es que... Si hay algo eh, especial con las comunidades eh, indígenas es, es su familiaridad, es su compartir, es, ellos son realmente una comunidad, cualquier decisión, entonces yo entré a conocerlos para, para, para queríamos como eh, implementar con ellos una experiencia turística, eh, entonces yo entré a contarles cómo, en qué consistía, en esa época pues no estaba pasando lo que está pasando, entonces, ¿Cuántos son ellos en su familia o en la comunidad? No, no tengo el, el dato exacto, no sé cuántos son, pero ese día eran más o menos unas seis, siete personas y estaban todos ahí en, en, en su lugar compartiendo. O sea, eh, el reunirse alrededor de, no sé, de, de un espacio, en la mesa, son cosas que todavía viven muy, muy presentes estas comunidades. Entonces, cada vez que yo les comentaba algo, ellos tenían que comentarlo entre ellos eh, y ponerlos en consenso, ¿no? Entonces, no es, es que, ¿pero en español o en su idioma? No, pues, eh, era en su idioma, entonces eso me llamaba la atención, <risa> que era muy lindo escucharlos. Estaba eh, no, lindo, pero no entendían nada. Sí, <risa> no pero a mí me no parece bello escuchar que existe todavía una, una lengua originaria, ¿no? Pues además que es curioso, Guaira, porque tú y yo que hemos tenido la oportunidad de, de viajar por Asia, es muy curioso porque a mí me suena mucho esas lenguas a las lenguas asiáticas. O sea, tienen sí. muchas similitudes en, en los acentos, en, los, en las... En, las, ¿sí en, en los la sonidos, lengua? como por acá... Sí, en los sonidos. Yo creo que para ellos puede ser fácil aprender ese tipo de lenguas, o para una persona... Eh, asiática bueno ya sea no sé china tailandesa japonesa uh -huh. puede ser más fácil aprender eh, idiomas como el que bueno ellos ellos eh, hablan guenayek o wichi son yo no soy experta en el tema pues obviamente pero son como, como yo lo veo es como primos hermanos de los wichi los wichi uh -huh. es una comunidad originaria muy importante en el norte de, de argentina es curioso porque uno escucha Argentina y uno sabe, Argentina sabe, eh, no sé, Bariloche, las Cataratas de Iguazú, Buenos Aires, eh, Cataratas, Buenos Aires obviamente, eh, eh, Ushuaia, bueno, la Tierra del Fuego, pero la gente no sabe que Argentina es súper rica, súper rica culturalmente en el norte, ¿no? Todo lo que es Jujuy, Salta... Hay muchas comunidades indígenas eh, que todavía prevalecen y fueron pueblos muy fuertes que, que, que se mantuvieron durante época de conquista y que todavía sobreviven. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de recorrer toda esa, esa, esa parte y entrar en contacto con varias de las comunidades. Bueno, entonces con los Buenayek, eh, pues les, les, les ofrecimos eh, esta alternativa de de generar ingresos, que es básicamente lo que, a lo que se dedica de Sariri. Eh, y es ¿cómo, cómo pueden a través de sus propios saberes, de lo que ya saben, de lo que conocen, de lo que hacen al, en el día a día, generar ingresos complementarios a lo que ya hacen. ¿no? Ellos son artesanos uh -huh. principalmente, o sea, su actividad económica es la artesanía. Eh, entonces lo que, lo que decimos es implementar una... En su momento, una experiencia de, en la que recibíamos a los turistas y ellos enseñaban todo su proceso, todo su proceso de artesanal, ¿no? Cómo sacan las fibras de una planta, cómo la tiñen con, con elementos naturales, con minerales que, que recogen de la naturaleza y el monte, que para ellos es muy importante porque es todo su, su proveedor. Eh, y. Pero pues con todo lo que sucedió, eso fue hace, ya casi va a ser un año, porque eso fue en diciembre del año pasado, que yo los conocí, con todo uh -huh. lo que pasó, pues eso quedó como suspendido, hasta hace algunos meses uh -huh. que nos volvimos a poner en contacto con ellos y, y les dijimos, pues ellos también, sabiendo las dificultades que están pasando, pues teniendo en cuenta que la artesanía, no están viendo turistas como para venderle a las artesanías. Claro que es básicamente la dificultad, ¿no? Entonces, Guayra, pues la verdad es que eh, decidimos y, eh, y fue una experiencia muy bonita porque para ellos era difícil pensar en hablar a una cámara, pensar en conectarse de, con estos métodos virtuales. Estuvimos con el uh -huh. apoyo de, de, de un Sarito Pero bueno, cuéntame un poquito ahí cómo, cómo, cómo fue ahí ellos con la cámara y toda esa parte Bueno, la verdad Intimidados. es que... Sí, ahí hemos tenido la ayuda de, de una figura muy importante para el zariri, que son los zariris. Okay. Eh, en este caso es Pietro, que son personas como exploradores en las diferentes regiones, que, que son quienes nos ayudan a identificar estas experiencias y que son quienes nos ayudan como eh, a identificar referentes culturales al asesoramiento, a ayudarlo a, a subir las experiencias a la plataforma, a estructurar una experiencia como tal bueno eh, él les hizo un curso de zoom sí, les enseñó a utilizar cómo les enseñó cómo conectarse al zoom cómo utilizar su celular eh, igual pues él sigue apoyando lo sigue apoyando pero le ha sido un apoyo bien importante para que ellos aprendieran cómo hacerlo ¿no? y, y bueno ya hemos hecho un par de pruebas con ellos el prelanzamiento que se conectaron, ¿cuántas personas se conectaron, Guaira? ¿Entre esos tú? Ahí eh, los... eh, no sé si, pues que no estoy, no sé si estoy pensando en eso, pero eran como 18 personas Sí, más o menos, 18 personas no, no sé si 22, ¿eh? o sea, eran, eran Sí, bueno, eran más de 15 personas que se conectaron al prelanzamiento eh, y creo que, en general, ¿qué te dijeron a ti las personas que se conectaron? o Cuéntame tú, ¿cómo fue tu experiencia al conocerlos? Bueno, desde mi lado, de las personas que que fueron que yo invité y fue una experiencia común denominador es la frase oye fue como estar ahí Esa es la primera cosa que a mí me llamó la atención porque sabes que yo alguna vez en eso del turismo virtual y decir la palabra turismo online como dos cosas diferentes y es más que virtual porque es real está ahí ¿no? entonces es una conexión online en vivo y que a la gente lo que más le gustó fue el poder preguntar poder escucharlos una, una que nos gustó mucho fue que dijo que cuando ellos hablaban en su idioma porque no para decir que sentía como que hablaban de corazón, hablaban como que natural eh, también me gustó cuando ellas explicaban en los tejidos o cómo transformar la planta en, en hilos y cómo las cosas eh, vegetales en tintes y tales lo van haciendo pues que me dijeron, oye, no me imaginaba que eso todavía se podía hacer o se hacía y otra cosa que me pareció me, me gustó que dijeran fue que el tiempo se le dio cortito, duró una hora y piquito como que fue como si nada, entonces, esos son los que se me vienen ahorita frescos a la mente. ¿Y a ti personalmente cómo te par pareció esa experiencia? Y a mí me pareció humana, me pareció viajar, la, la sensación de viajar. Y lo que pasa es que yo no sé qué tema es personal, para mí me despierta mucho la curiosidad, a mí me, me lleva a, a la preguntadera. Es como que, ¿y cómo hizo eso? no? ¿Cómo, ¿Cómo usted hace esa fibra? Porque ya pasó de la planta, pasó la fibra. Entonces, de ahí nos mostró que lo golpeaban con un palo, como que a la antigua, hasta que se, ¿no? como que los pasitos. Y ahí yo vi que o estaban haciendo con un palito el tejido, entonces, era cada cosita para preguntarle. Bueno, y las otras personas también. Pero era eso, ese despertar de la curiosidad tan, tan amplio. Y ese palito es especial, le dije no, cualquier palito sí, está bueno, listo, ¿no? Y decimos lo que es, y no, y, nosotros, y esto fue muy, muy chévere, ¿no? Que cada forma tiene, viene de un significado de la naturaleza, no son formas por diseño porque está de moda. No les que no sé, este era el ojo de los búhos, búho tal cosa, no sé qué, la tortuga, porque es la tortuga. Entonces todo tenía un dibujo por un significado, eso a mí me llenó bastante. Me llevó también a reflexionar cómo nosotros usamos decoraciones sin, sin saber qué es esto, ¿no? Yo tengo unos triangulitos acá, pero ¿huh? quién sabe si esto de, de pronto tenía un significado importante o presentado uh -huh. con alguna cultura o algo, lo hizo sin saber. Creo que hacemos mucho de eso ahorita, ¿no? De sí. cosas con formas y sin significado. Y como para ellos es la forma de, de transmisión, digamos, oral de, de su cultura, ¿no? De sus, de sus actividades, de lo que hacen. Bueno, estas son las artesanías que ellos hacen. Este bolso yo se los compré a ellos cuando estuve allá, me encantó. Ay, eh, qué pero vamos a ver si puedo mostrarles, voy a acercar y no se pierde tanto la imagen. Estas son las fibras de las que habla Guaira Estas fibras son vegetales. Estas fibritas. Eh, son, o sea, es una planta y, y ellos sacan las fibras, el proceso es lo que nos van a enseñar el, en, en, en la experiencia con ellos. Y todos estos tintes también son maestro, naturales. Maestro, todos estos tintes, todos los colores que usan, son tintes naturales, entonces bueno, como sí. que es algo que han aprendido ellos de sus abuelas. Bueno, tuve la cuando estuve con ellos, tuve la oportunidad de conocer a la abuela. Eh, yo les decía, es igualita a la abuelita de, de Coco. <risa> es hermosa, era, era así toda. Eh, pero pero era muy lindo ver todos reunidos alrededor de la abuela, ¿no? Alrededor del saber, de, de, de esos las cosas que ella tiene para contarles para compartir con ellos y lo lindo es que eh, los hijos por ejemplo los niños también ya eh, no solo pues mantienen la lengua ellos siguen hablando eh, manteniendo digamos que su costumbre sino que ellos también hacen las artesanías no bueno eh... oye ahí ya me acordé una cosa que tú me preguntaste eso sí me llamó la atención ahora ya se me vino ellos hablaron de que ellos por su cultura tenían periodos del año que eh, el río va cambiando sus for su cauce y ahí deben, eh, salen todos a la pesca con las redes que por tradición tejían de esa manera y, pero con la jornada escolar tradicional los niños no podían asistir a eso que era parte de, de, de su cultura y lograron modificar la ley para que en sus comunidades el calendario escolar sea diferente y los niños puedan ir a pesar con los papás, ¿no? En esa temporada. Sí. Eso me pareció ya otro nivel. Eso me pareció sí, de desarrollo y civilización de el último última generación. Sí, bueno, muy, muy, muy chévere la, la experiencia. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Animarlos a ustedes a tener una experiencia como esta en la que van a compartir con una comunidad indígena en la que ellos te van a compartir, te van a abrir, pues, su corazón, su su historia, su casa, su hogar. Para ellos no es fácil, para ellos es, ha sido difícil. Eh, pues digamos que eh, ha sido todo un cambio para, para ellos eh, el conectarse y hacerlo de esta manera, sobre todo aprender pero están muy contentos, pero sobre todo es que los podemos apoyar, ¿no? Es, una, es un aporte económico que, que los va a apoyar a ellos directamente, que les va, digamos que en parte aliviar algo, de las dificultades que puedan estar pasando en este momento. Eh, vas a aprender un saber nuevo, o sea, vas a aprender de dónde sale el color café, de dónde sale el color negrito, todo. Eh, vas a, a conocer cómo es el proceso, cuál es la caraguata, porque uno dice, ah, bueno, si sí, la caraguata, bueno, para mí es, hagan de cuenta como las águilas sí y parecía, pero bueno, ahí se las van a mostrar. Eh, y sobre todo vas a compartir con ellos ¿no? Eh, sus saberes, su compartir su sabiduría, su hay algo que, que yo resalto en todos los pueblos indígenas que tengo la oportunidad de conocer y es su respeto y, y, y, y agradecimiento a, a, a la naturaleza, al, para ellos el monte ¿no? en, en, en esa zona el, para ellos el monte es de, lo que les provee porque ellos, muchos de ellos pues de allí sacan su alimento, la casa, el río para ellos, eh, el Pilcomayo, porque de ahí sacan los, la pesca, pues la, lo, el alimento. Entonces, ese agradecimiento eh, con, con, todo, con todo lo que está a su alrededor es, es muy lindo conocer, conocerlo y aprenderlo. Ojalá que de verdad que todos pudiéramos ser, tener ese, ese pedacito de agradecimiento, ¿no? Eh, bueno. Con ellos eh, vamos a estar conectados cuando va a el sábado. Sábado 15 de agosto, 15 de agosto. a las eh, 2 de la tarde hora Perú-Colombia. Eso es 3 de la tarde Chile-Bolivia. ¿no? Para Perú-Colombia, 2 de la tarde PM. ¿Y los Oye, que... yo quería hacer un regalo sí. para los que se unen a esto. ¿no? Yo, yo propongo que hagamos un regalo sorpresa. Eh, en qué consiste el regalo sorpresa y es que bueno los que reserven esta experiencia eh, dentro de dentro de ocho días los vamos a invitar a un lugar sorpresa o sea déjense sorprender por nosotros créanme que todas nuestras experiencias son espectaculares únicas de verdad no van a encontrar nada así en el mercado <ríe> entonces de pronto los llevamos a Chile de pronto los llevamos a los transportamos a, a Perú a Bolivia Colombia. Argentina en una vista en México ¿vale? puede ser puede, puede ser, ser puede podría ser. ser una en México eh, entonces los llevamos a, a una a una experiencia sorpresa todos los que reserven esta experiencia eh, en este momento les les damos ese regalo. ¿Te parece? ¿Qué tal ese regalo? Totalmente apuntado, totalmente apuntado. O sea, usted apúntese que qué regalo va a recibir. A Tefi, tenemos aquí una, una fan. No puede, no... Se lo dejamos para que vaya siguiente. Tenemos aquí una fan. Dice Diana Tefi Gutiérrez, es, es fan Diana, número uno. Gracias. Es que ella nos acompañó hace ocho días a una, una experiencia, chocolate. la del chocolate, y, y le gustó mucho. esa mañana, les, Pasa mañana les contamos de esa porque queremos que Bien. también nos acompañen el domingo, pero pero después les contamos, pero esa experiencia es muy, muy, muy chévere, entonces, para que se, se conecten. Aquí digamos que el lema sería a, aprende, apoya y comparte, ¿no? Más o menos, o conecta, me gusta más. Sí, sí. Aprende, apoya y llévate un regalo, podría ser. <risa> sí, es que, es que esto... Estoy esto es, tú tú puedes contribuir, o sea, tú vives una experiencia en la que vas a aprender, una experiencia diferente, vas a salir de la rutina, vas a hacer algo que normalmente no podrías hacer, eh, pero además vas a, sabiendo que estás dejando un impacto positivo en esa comunidad, un impacto, porque pues el, el, nosotros digamos que lo que hacemos es, es conectarlos, conectamos a todos ustedes, todos los que nos están viendo, todos los que los que, perdón, se me está cayendo aquí, a todos los que nos están viendo y los conectamos con estas comunidades. Nosotros tenemos la oportunidad de conectar con ellos, de conocerlos, pues ahora queremos que otras personas los puedan conocer, ¿no? Es eso básicamente lo que queremos hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué bueno, dices, Guaira? Creo que ya todo está dicho, todos están invitados, todo está dicho. Ya saben. Regalo, el que reserve esta experiencia, que además está en promoción, ¿no? Está no, con... amor, yo le regalo. No, ya no leemos el otro regalo, entonces, Natalia. Sí, sí, sí. sí está con, con promoción de lanzamiento ya. A ver qué descuento tiene. Eh, vamos a ver. Bueno, yo no sé si, si la gente sepa, Guaira, cómo reservar. ¿Qué te parece si, si les mostramos? Ah, bueno, haga, haga, de, mo, de mo. Bueno. Es muy fácil, Voy a compartir aquí la pantalla rápidamente. Entonces ustedes entran a saridi.com y aquí en el en la parte inicial ya ven las ofertas de lanzamiento y está esta experiencia aquí. Simplemente le dan reserva ya. Y ahí ya pueden entrar a ver pues en detalle un poco más eh, la información. Tenemos 30% de descuento. Eh, un poquito de lo que es la experiencia, de lo que van a ver, algunas fotos. Y aquí ustedes seleccionan ¿no? la, la, la, la fecha. ¿sí? Aquí pueden encontrar más detalle, quiénes son ellos, las recomendaciones y ya entran aquí simplemente le dan date and time y ahí ya pueden reservar, ¿listo? eso básicamente igual cualquier inconveniente que tengan aquí está el botoncito de soporte de whatsapp eh, simplemente nos escriben por acá y ahí inmediatamente nosotros les damos soporte si tienen algún inconveniente o si quieren hacer más preguntas ¿vale? eso, eso eh, esa es la, la experiencia de verdad que se la recomendamos mucho es muy bonita a las personas, ah, no les mostré, bueno, decíamos a las personas que se conectaron la vez pasada, pero pero para todas quedaron muy, muy contentas. Igual ustedes al final pueden leer un poco los comentarios que la gente dejó para que para que vean un poquito cómo fueron las experiencias que las personas vivieron. Pues nada, eso, muchas gracias. Eh, creo que ya con esto nos despedimos o le regalo, no, ya no se puede más. ¿Listo? Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta misión. Bueno. Abrazos. Abrazos.